Bueno, chicos, Buenas 50 bu segundos. A ver si no la cagamos ya en la salida, que suele ser bastante ¿Cuánto, habitual. ¿Cuántos litros eran? ¿Cuántos litros? Eh, 12. 12, no, 12 <risa> vueltas. Ponle 30, rey, 35. Buenos, amigo, ¿eh? 30, 30, 35. ¿3? Yo metí ¿3? 35 para dar 11 vueltas. Sí, yo también. Me marcaba 11,8. 8 Bueno a ver a ver qué tal sale esto bueno de momento el embudo de la primera curva va a ser va a ser curvas aquí ya no me acuerdo cuáles eran los botones de la cámara pero bueno bueno a ver qué tal venga va listos allá vamos La pella ya por fuera Madre mía Uf, Me lo voy a tomar con calma La primera vuelta con calmilla Me lo voy a tomar Joder, díselo a este chaval Que va ahí como... Arrasando todo. Te estoy dejando sitio, eh No me eches fuera Joder tercero que quietito acá yo voy justo detrás de, de alex de, de. pero bueno creo que por poco tiempo voy a intentar no pegármela, aunque vaya hostia acaba va de desaparecer uno aquí ¡Eh, tío me cago en la leche ¿Cómo puedes ir tan despacio ahí David Martínez Campos Me está blinqueando aquí en la calle. Ese aparece y desaparece Joder, pero uh... no te pares, tío ¿Qué te paso, ¿Qué te paso <risa> <risa> <risa> Guau, pues... Hey. No, perdón, perdón No, no, no, en derecha, en derecha No, bimba Hala, me he quedado perdón. al revés Perdón Me he quedado al revés Es que en esa curva en apoyo, tío, siempre se me va el coche <risa> para afuera, Joder, te fastidia el vídeo, leí yo Bueno, para es estar. igual Perdón Cosas que pasan Mientras no sea a propósito como hacen muchos. Número. Bueno. Con lo guay que está una competi mano a mano limpia. A ver, yo procuro dejar espacio siempre, por si acaso. Es que todavía no estoy acostumbrado a este coche. Pero este alfa va de puta madre, la verdad. No va mal, pero. Siendo el primer día que lo llevo. ¿Sabes lo que pasa, tío? Después de estar jugando a, al automovilista, me parece que va genial. Es así. Tienen que tocarle a ese coche, tío. Es que estoy picado con, sí. con el tema, ¿eh? Gracias por el toquecito. Uf. ¿Qué dices, buff, por el blanco que se salió? Sí, ha habido colisión múltiple La he visto por el espejo justo Se me está escapando el décimo me salgo de todas todas en esta curva yo no sé frenar yo la paso en segunda sí, yo, pero o intento. Muy, muy despacito sobre todo la primera y la segunda como aceleres un poco de más te sales seguro pero es, es que es lo ves? que dices tú debes tener el peralte mal tiene el peralte plano ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? no Portátil. ¿Pierdes el portátil? <risa> se mueve mi mesa sí. Yo le tengo el. Al aseto le he bajado la fuerza del La fuerza de Forsiva, creo que está al 70% así Y la verdad es que se conduce mejor eh si sí. sí está muy duro Otra vez. Joder, la rueda delantera no me coge calor ni pa' Dios. La, la, la izquierda. Sí. No, no no, no, no! ¡No! ¡Mierda! Me he salido. A ver, no viene nadie, ¿no? Venga, me han penalizado aún encima. Y tengo que bajar. Me cago en la leche. Pero si ya perdí la hostia de tiempo. ¡Hala! Ahora sí que voy de último último. mierda Esta frenada la llevo a hacer con el automovilista y estoy ya con el culo adelantándome. mosca Joder, la mosca. Conduciendo con handicap. Tío. Dios. Está todo el tiempo en el cuello, en la frente. Ah. Y ahora en el pelo. Bueno, si escuché ruidos raros con el micro, soy yo dándole manotazos. Pero vale. Joder. Puto piano verde, tío. Si sí, casi me salgo yo también ahora. No sé si me saldría y todo. Qué paliza, loco. Ya faltan 10 minutos. Bueno, viste la carrera hoy, ¿no? No. Pues estuvo guay. La de hoy estuvo bien. ¿Tienes Movistar, tú, para verla? Bueno, la veo de Strangis, ¿sabes? <risa> es cojonudo, porque la pongo en el móvil de Strangis y la emito a la tele. Y se ve se ve aceptablemente bien. Ya te preguntaré por tu método de Strangis. Porque yo, las veces que la busco, no... Pues estuvo bien, estuvo bien. Al final ganó el de siempre, pero bueno. Salía a botas primero, ¿no? Sí, pero se, se le jodió el coche. Qué raro. Siempre se le jode a él. Al otro no se le jode. Ya. Yeah. Quizá ahí me parece. No sé quedó de cuarto o de quinto. Ya no me acuerdo. Hey, ¿Qué hago? Mira, aquí es muy poco. a Norris le ardió el coche no jodas Sí, bueno le, le, le empezó el escape a quemar la el carenado no coño como se llama ¿El, el chasis el chasis si sí, empezó a arderle hizo ahí un Alonso en plan bajarse del coche y sentarse en una silla y a tomar el sol sabes pues un penalti y Ricciardo quedó de tercero con Renault Un puto slowdown, tío Venga la chican como si fuese solo, loco. Ah, mira qué majo. Que deja ser del puesto. Ah, sí que se van a hacer los neumáticos. ¡Qué mentira! que puse las medias ¡Ey! ¡Cuidado que voy! Estaba ahí uno trompeado ¿eh? después de la curva esta o se ha trompeado conmigo al lado lo ha hecho solo, ¿eh? pero me ha, da, me ha llevado puesto en la chica y me ha dejado pasarlo ¡Venga! tro puto esto! ¿eh? ¿En serio? O sea, ¿me reincorporo y me ponen un slowdown de 5 segundos por reincorporarme? Joder, vaya estafa de ¿eh? juego. Yo antes eh, me salí también y me hizo lo mismo. O sea, con la de tiempo que perdí en la salida... Yo me, yo me pone un penalti de estos de bajar. Este circuito está muy mal hecho los penaltis. Ahí está la gracia. No, tío, pero ¿por qué bajas a primera y te trompea el coche? Porque le pegas mucha. lo, lo reduces demasiado de golpe. Era, no hay ninguna curva de primera. Ya, pero me iba a salir. <risa> Quería parar el coche con el este motor. Llevo aquí un fulano detrás que me quiere pasar. Pasa, anda, pasa. No sé dónde estás, pero te dejo pasar. Debes llevar las marchas muy largas, amigo, porque me has pasado como nada. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? No me hagas esos extraños. ¡Hala! Ahora te paso yo. Apuraste de más... pasa no quiero peligros como tú al lado macho vaya fiasco de carrera tío. hay peña que se le ve lo peligrosa que es a, a kilómetros te, la vas, te vas a salir te vas a salir y te voy a adelantar otra vez <risa> el que aviso no es traidor <risa> ala ala ahí te meterán un slow down digo yo te, te has pasado la chica como periquito por su casa ah, y ahora me frenas justo delante tío. ¿Serás? este tío me tiene manía o algo no sé Seguro que hice el slowdown. Se saltó la chica. Y seguro que le pusieron un slowdown. Pero me lo hizo justo cuando yo iba detrás. ¡Ey, que me salgo fuera! ¿Qué puestos vais? Yo voy de 14. Décimo. ¡Ey, qué tan largo me entré aquí! ¡Ey, tío, cuidado! Salimos los dos. Vuelvo a llevar el peligroso este al lado otra vez, macho. Un poco irregular el tío, ¿eh? Cada error me puestos, ¿sabes? Es que, yo es que casi prefiero que vaya adelante. <risa> oh, es que no hay manera de parar el coche en esa bajada, Pero está después de la chica de arriba. Sí. Que sí, sí, se me va. Tenéis que, que frenar el 100 Sí, sí, sí, le doy en el, el 100 pero. Claro. Eh, Tenéis que abrir bien abierto y, y doblar como si vamos a ver es que si ah, freno antes, muy brusco teniendo. es como que el coche no subira y no quiere entrar el tema es la entrada a la a, la, a, la, a, la a recta. La anterior si sí. como hagas la curva no tenéis que tomar el el, el vértice el vértice de, peleando con uno y no me sale. <risa> no me sale peleando. Bueno, ¿y cuánto quedan? Dos minutos. Dos minutos. Estáis es un grupillo ahí justo al ¡Ay! Y reduje de más. Bueno. No, o sea, eres, no, no, no. Te no, pegas no, no, bien no. hacia la izquierda en la curva esa y entras a doblar y que quede lo más recto posible. las cubiertas desgastadas. No entiendo qué lógica hay en el suelo ese verde para que te cule el coche siempre que lo pisas. Tío. Que tiene pintura y la pintura resbaladiza, por general si sí, está mojado, sí, pero en seco bueno, sí, con slicks última vuelta There's more. There está en la vuelta final sí nosotros también <ríe> sí no me joda dos puestos ¡Ah! qué pasó que se salió uno todavía ah. una vuelta en teoría no que una vuelta más todavía? es que bloqueo todas las, todas las veces y yo no sé cómo frenar para no irme de morro bueno yo voy con el fuel bajísimo ya <risa> a ver si pues, supongo que tío. llegaré a tiempo a ver Curva, no, te vale, vas a cerrar así Bueno, esto no sé si acabó ya, ¿no? ¿Se acabó? Está mal Vaya mierda de carrera No me gusta este coche <risa> No, pues a mí sí se va de morro, tío Subir a mogollón Sobre todo en las bajadas Píllate un DTM del automovilista y Ya verás que de qué guay va <risa> Llevo el picao este otra vez detrás Joder o sea, Ahora no te voy a dejar pasar, amigo Hombre, bueno, ahora ya. Hay que pegar con sangre. No, ya, pero es que este tío da miedo, tío. Es el típico que, que viste, ¿sabes? Y... Sí. Y... Sí. Your face. Hala, Ahí estás bien. Cojonudo. Le patino en el verde. El coche tiene tracción a las cuatro horas, Ni ¿eh? por el Ford. Sí, yo no pienso. creo, ¿eh? Sí, sí, sí, porque no da Donuts. No hace Donuts. Aviso ver. Bueno, nos vamos aquí a hacerle un pequeño homenaje a Ayrton Senna. Nos paramos por aquí y le rezamos aquí un poco. El botón de cambiar de cámaras, este para que le echéis un ojo al coche. Ay. Bueno, de qué quedamos? Que ya no sé. Yo, el último, Mira. yo, el último, último. Bueno, chicos, os voy a dejar. Si sí, yo también lo voy a dejar. <ríe> Nos hemos quedado estasiados, ¿eh? Sí, sí. <risa> Pero está guay, ¿verdad? Está guay, tío. Las carreras molan. Pero el coche no. <risa> Eso es, el coche no. El coche ah, no pues, pues a mí me, me, me, me gustó este Alfa. ¿Tú qué tenías? ¿El Alfa Tariel? Sí, sí, el Alfa, Robert. Pues sí, mejor que, mejor que el Mercedes o el BMW, ¿eh? El Alfa este. Otra carrera, si pillamos ese grupo ya probaré con otro. Sí. Bueno, gentucilla. Que mañana o sea, es fiesta, tío. Mañana es fiesta. Mañana, mañana hay es fiesta, pero mañana es el santo de mi madre y toca todo el día. <risa> Comida. <risa> Joder, a, a, a mesa puesta. Eh, exacto, madre. exacto. ¿Qué nada más entonces? ¿Eh? ¿Qué nada más? ¿Qué nada más carreras, digo? A la mañana es posible. A no te digo yo que no. A la mañana lo veo difícil yo. A la mañana lo veo chungo. Lo único... A, la, a última a la. hora de la, de la tarde. Yo ahí ya no creo que si pueda. Si es que consigo escaparme. <ríe> que mi madre dice, la pero ya hay... que estáis aquí, ¿por qué no merendáis? Ya que estáis aquí, ¿por qué no cenáis? ¿Entiendes? <risa> <risa> es algo así. Entonces, al final... Que estás muy flaquito, Sí, nene, sí, sí, sí. Sobre todo flaco yo. 102 <risa> <dos> kilos flacos. <risa> bueno. Eso es la perspectiva de una madre, vos sabés cómo... Sí, 102 kilos de puro amor. Bueno, ¿queréis sí. que pongamos este vídeo entonces? ¿Lo colgamos o...? Sí, ¿o lo dejamos un problema. ¿Eh? No. Yo por mí, mientras no te moleste que te saque yo de la calle. No pasa, <risa> ¿estás culpable de, de tu accidente? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada. Eh, entonces, ya que lo vamos a colgar, pues tendré que soltar el speech y recordaros que este es un vídeo para jugando en linux.com y que podéis seguirnos en nuestra página web. Y en la descripción tenéis un mogollón de enlaces diferentes a Twitter, Mastodon, nuestros foros, Discord, Matrix y toda la leche que hay ahí, ¿vale? Y que si os gusta el vídeo, pues que le deis a like. Y eso, que si os gusta el contenido, que os suscribáis y que dejéis comentarios. Y os mando un saludo de parte de ello y de Jugando en Linux y por supuesto, pues también de parte de Cosmos y de Alex. Vale. suscribíos eso eso suscribíos que vale muchos la like, pena muchos likes, eso likes a tope bueno señores pues nada encantado como siempre de, de haber echado aquí una carrerita aunque solo fuera una carrerita con vosotros vale hasta la próxima venga chao, chao chao chao chao